San Pedro Alcántara disfrutará de un completo programa de actos del 23 al 25 de septiembre y ratificará su unión con el municipio abulense de Arenas de San Pedro en un pleno extraordinario. Bueno, muy, muy buenas tardes a todos los medios de comunicación, agradecer su presencia en esta rueda de prensa, rueda de prensa que es muy importante, muy importante para la, de la Alcaldía de San Pedro, muy importante para la hermandad del Santo Patrón y muy importante para nuestra ciudad y especialmente también ...para nuestra ciudad hermana de Arena de San Pedro... ...me acompañan aquí Juan Andrés Gómez Duarte, ...que es el hermano mayor... ...de la hermandad... ...del santo patrón San Pedro de Alcántara... ...y el director, nuestro director de Cultura y Enseñanza... ...en este caso... ...nuestro amigo José Antonio Moreno Durán... ...que realmente se ha ocupado también... ...de estar en este comité organizador... ...junto a Rubén Sánchez... ...que es el director... ...director general de fiestas, turismo y eventos varios... ...y decir que que para nosotros es muy importante. Yo antes de, de empezar con la programación, que nuestra intención fundamental es que durante estas dos semanas todos los vecinos de San Pedro Alcántara de la ciudad conozcan cuál es la programación y sobre todo que participen activamente. Porque lo que queremos es que participen fundamentalmente en estas actividades que se han organizado, que se dividen en tres ámbitos fundamentales. Unos actos institucionales, donde ...realmente en primer lugar lo que celebramos... ...porque hay que recordar que celebramos por un lado... ...el hermanamiento entre, eh, en este caso dos ayuntamientos... ...estamos hablando Arena de San Pedro en la provincia de Ávila... ...lo cual ya hicimos en el mes de, a finales del mes de abril... ...que estuvimos allí y que nos trataron con una hospitalidad... ...y un cariño tremendo... ...y por otra parte estamos hablando San Pedro de Alcántara... ...de la ciudad de Marbella que lógicamente es San Pedro de Alcántara y en este caso Arena San Pedro, pues ya estaban unidos, pero ahora ya tienen unos lazos de unión que realmente no se limitan solo, que es lo más importante al santo patrón, San Pedro de Alcántara, sino fundamentalmente a lazos humanos, sociales, desde hace muchos años, y que lógicamente este hermanamiento que se va a cerrar el círculo, como dije en alguna entrevista, y fundamentalmente se va a sellar y se va a ratificar, lo que lo dejan, no solo para los que estamos ahora mismo, sino de cara al futuro, para futuras generaciones decir que esa es la parte que institucional después de, veremos la parte podemos decir religiosa los actos religiosos donde hay hay que decir que han colaborado fundamentalmente pues la hermandad del santo patrón San Pedro de Alcántara y yo aquí destacaría especialmente la colaboración siempre dispuesto de su hermano mayor Juan Andrés ...de su Junta Directiva y hay que decirlo que esto sin ellos no hubiese sido posible... ...entre otras cosas, porque ellos han impulsado, ellos han impulsado... ...que esta iniciativa pudiese salir adelante en colaboración con el Ayuntamiento. Decir que, que para nosotros ha sido muy importante su colaboración... ...conjuntamente con nuestro párroco, don Francisco, párroco de, de la Iglesia de San Pedro Alcántara... ...que ha sido fundamental, por tanto, nosotros hemos ido de la mano... ...y la, nuestra intención es, es que haya un, un programa variado... Eh, ...atractivo y sobre todo que nuestros vecinos... ...a los cuales acogemos de, de Arena San Pedro... ...pues realmente se sientan queridos... ...y recibidos como ellos se merecen... ...y por otra parte el tercer ámbito... ...pues será la programación cultural... ...que no la hemos centrado solo en ese fin de semana... ...porque ya no caben más cosas... ...sino también durante todo el mes de septiembre... ...de cara al hecho de, de una serie de eventos... algunos de ellos sí, sí realmente se celebra... Eh, ...en este fin de semana... ...que hay que recordar que estamos hablando de 23... 24 y 25 de septiembre y que tendrá su salida, el pistoletazo de salida, pues en este caso el viernes 23. decir, que, que empezamos con la parte institucional, donde se realizará una visita institucional, es decir, estamos hablando del alcalde y en este caso la, la Corporación Municipal de Arena San Pedro a la Corporación Municipal, en este caso nuestra alcaldesa y ...y no sé si todos los concejales, los portavoces... ...que se realizará por la mañana en el Teleto de Marbella... ...aunque está previsto que por la tarde también se realice... ...la visita institucional a la tenencia de Alcaldía de San Pedro de Alcantara... ...como no puede ser de otra manera... ...después eh, se celebrará a las 7 de la tarde... ...una Santa Misa, que ahí dejaré que ahora después... me explique toda esa parte, yo paso de puntilla. A las 7 y media un pasacalle, que animarán todas las calles del centro de San Pedro de Alcántara, donde realmente yo creo que la, pues, será una alegría tanto para pequeños y mayores de San Pedro y de, y de Arenas. Y después a, la, a las 20 horas se realizará una ofrenda floral al Santo Patrón. Después habrá una actuación de un grupo folclórico de Arenas de San Pedro. Y a partir de, la, de las 20.30 contaremos con una actuación conjunta de las bandas que ya hicieron allí en Arena de San Pedro, la banda, en este caso, se, eh, la agrupación musical y por otra parte la banda municipal de Arena de San Pedro. Realmente allí no solo congeniaron, sino sintonizaron, eh, sintonizaron muchísimo a nivel musical los directores y lo queremos que hagan las delicias porque van a estar todo el fin de semana con nosotros. Decir que a las 21 horas será la actuación del grupo de baile Amigos de la Hermandad del Santo Patrón, ...que eso dejaré que ahora lo explique él... ...y finalmente para cerrar el día 23... ...a las 21.30 en la Plaza de la Iglesia... ...Actuación Flamenca de Marta Álvarez... ...fundamentalmente pensando también en los que nos, nos visitan... ...el sábado 24 de septiembre... ...a las 10 y media de la mañana... ...será la inauguración de la Plaza Arena de San Pedro... ...que ahí quiero decir por un lado dónde se encuentra la plaza... ...que se encuentra eh, en este caso... ...junto a la nueva promoción de Cuatro Vientos... ...es decir, estamos hablando... ...habría Pablo Ruiz Picasso, Teniente Riera... ...pues una plaza que está junto al centro social... ...al centro de bienestar social... ...pues allí había un espacio... ...que en principio se había urbanizado recientemente... ...y en este caso, y quiero explícitamente destacarlo... ...pues Juan Andrés Gómez Duarte pues, nos planteó esa propuesta... ...y es una propuesta que nace a instancia de Juan Andrés Gómez Duarte... ...y de su, ju y de su Junta Directiva... ...creo que, que es de justicia reconocerlo y decirlo todas las veces que sea necesario... ...después a la once y media podemos decir que es el momento culmen... ...de los actos institucionales de este sábado... ...en el Trapiche de Guadaliza se se celebrará un pleno institucional... ...que tendrá un solo punto en el orden del día... ...en el cual se ratificará el enembramiento... ...entre Arena de San Pedro, San Pedro Alcántara... ...de la ciudad de Marbella. Después, a las 20 20.30, porque claro, hay que pensar que... ...los vecinos y la corporación de Arena de San Pedro... ...también han venido han venido a la Costa del Sol... ...a San Pedro Alcántara de Marbella... ...también para probar la... Eh, ...nuestros principales platos gastronómicos... ...y fundamentalmente también disfrutar... ...de nuestro sol, de nuestras playas... ...y lógicamente hay que dejar... ...nos han pedido que le dejásemos también... ...cosa que ellos no hicieron... ¿eh? ...porque a nosotros nos tuvieron... A, ...con la lengua afuera... ...pues fundamentalmente poder... ...que puedan disfrutar... De, ...de las delicias, podemos decir... ...los encantos de la Costa del Sol... Y, ...y fundamentalmente de San Pedro y de Marbella... ...decir que a partir de las 20.30. ...tendremos una actuación musical... Eh, ...que se tendrá un colofón a las 21.30... ...se hará en el Paseo de, la, de las Palmeras... ...en la Avenida Marqués del Duero... ...donde actuarán de telonero el grupo... ...no sé si dicho, Los Problemas... Un, ...un grupo mítico de San Pedro de Alcántara... ...y que realmente tiene muchísimos adeptos... ...y para cerrar noche... ...que después nosotros queremos que esa noche se continúe... ...en todos los negocios... ...de restauración y hostelería ...de, de todo el entorno, realmente... Lo que queremos es que las calles de San Pedro Alcántara se gente, con la gente, en este caso con el, un concierto que queremos que sea un concierto para los vecinos de San Pedro, para los vecinos de San Pedro Alcántara, pero que también lo hemos querido hacer expresamente como un concierto homenaje a una pareja de músicos que han estado siempre ahí en San Pedro, en Marbella, en Andalucía, en La Chapa, en El Ángel… ...y que realmente nunca le habíamos hecho un homenaje... ...y creemos que, sabéis, que tiene un paso doble mítico... ...que tiene que ver, ¿cómo se llama? ¿Eh? San Pedro Huelazar, ...que lo que queremos es que realmente... ...pues los vecinos de las dos localidades... ...pues realmente puedan disfrutar y bailar... ...porque si hay un grupo, podemos decir, más dinámico... ...y más festivo que el Duarenal... ...pues realmente esa es la intención... Y con eso terminaremos el sábado 24, que yo creo que ya está bien, y nos vamos finalmente al domingo 25, que es fundamentalmente donde se centran los actos, podemos decir, litúrgicos, y que realmente solo diré que a las 12 hay una misa, a la 11 hay una misa en la Plaza de la Iglesia, y después eh, saldrá, es decir, de forma excepcional, pues tendremos una salida profesional del Santo Patrón por el centro, el entorno de, de la Iglesia de San Pedro de Alcántara. Y yo sin más simplemente decir que esta programación se ha hecho con mucho esfuerzo, eh, con el trabajo de muchas personas. Yo aquí destacaría el trabajo de, de Rubén Sánchez, el trabajo de José Antonio y el trabajo magnífico y tremendo que ha hecho y el cariño y el corazón que le están poniendo a la hermandad a, en este caso a su junta directiva... ...y encabezada por su hermano mayor. Bueno, nosotros en principio... ...la verdad es que la satisfacción es doble... ...por un lado celebramos también el... ...el cuarto centenario de la beatificación... ...de San Pedro de Alcántara... ...ya en su día en el 99... ...pudimos celebrar la, el nacimiento... ...el quinto centenario del nacimiento... ...así que la celebración nuestra... ...digamos es doble... ...el, el cuarto centenario... Eh, ...de la beatificación... ...y el hermanamiento... ...el hermanamiento... ...como bien ha dicho Javier... ...no viene de ahora, viene de muchos años de visitas de San Pedreño a, a la localidad de Arena. Eh, yo desde de, pequeños recuerdo gente que iba a visitar la tumba de los restos de nuestro patrón. Fruto de todos esos viajes y luego posteriormente con la hermandad... ...que ya fuimos de manera más organizada, tuvimos contacto con diferentes corporaciones del, del ayuntamiento... ...y de ahí pues salió el germen de lo que hoy en día eh, es verdad, que ha pasado a ser de manera oficial... ...somos hermanos de manera oficial... ...cuando antes era oficiosa... ...allí realmente nos trataron muy bien... ...se volcaron con nosotros... ...y como dice Javier... ...yo me gustaría que el pueblo de San Pedro... ...que, se, que hiciera lo mismo... ...que se volcara con, con ellos... ...porque vienen con muchísima ilusión... Y, ...y muchísimas ganas... ...en el tema... ...nosotros... ...os voy a hablar de los actos religiosos... ...tenemos una misa el día 19... ...una misa de bienvenida... ...muchos de ellos vendrán con, con ganas de, de conocer... ...nuestra parroquia y la imagen de nuestro patrón... ...que para ellos el suyo es más bonito para el nuestro... ...cada uno tiene sus gustos... ...pero ellos tienen mucha ganas de, de venir a verlo... ...y tenemos una misa... ...y posteriormente una... ...la primera vez que vamos a hacer una ofrenda floral... ...la ofrenda floral va, la, la haremos en la... ...a las 19.30 creo que a las 7 y media... ...no, no, no recuerdo la, la hora... ...es a las 20 horas... A la, ...o a las 20 horas... ...es eh, una por ofrenda floral... ...que tenemos... ...por aquí tenéis el... Por aquí tenéis el, el cartel y queremos que va, creemos que va a ser muy bonito porque vamos a invitar a que participen todos los sanpedreños. Todas las floristerías de San Pedro ya saben qué tipo de ramo vamos a poner eh, o, o qué, qué tipo de ramo queremos y queremos que participen todos. Se hará una fila y se le va a poner una peana al, al santo, a la escultura de, de bronce y e iremos a la, las flores. Eh, eso con respecto al viernes y luego ya lo que nos queda a nosotros sería el domingo que haremos una en colaboración ya con las parroquias una misa extraordinaria que estará en la plaza de la iglesia el altar en las escaleras y, y hacia abajo eh, en esa misa pues van a participar pues tanto los, los que nos visitan de arena con su poro, su banda de música, vienen también unas una monjas alcantarinas que que cantan muy bien y que que amenizan la, la misa muy bien, que también van a, a participar de la misa y posteriormente pues haremos una procesión extraordinaria. Creo que es la primera vez que San Pedro no sale de manera así oficial, si no el 19 de octubre y, y yo creo que va a ser una, una ocasión especial que difícilmente volvamos a ver. Tenemos previsto un recorrido por diferenciarlo de, del 19 de octubre que está muy cerca pues lo haremos al revés. Bajaremos calle 19 de octubre y subiremos subiremos por la calle Marqués de Duero. Eh, y por mi parte, poco más. Eh, sí, ya lo ha dicho él, pero yo quiero hacer hincapié porque me consta el trabajo que están haciendo eh, tanto a la tenencia, ya sabía, como a José Antonio Moreno y a, y a Rubén. Sé que le está costando mucho trabajo y que se, está, se están volcando y creo yo que, que esas cosas hay que agradecerles. Bueno, buenos días o buenas tardes. Eh, pues, efectivamente cuando se planteó en un principio este hermanamiento, eh, bueno, pues creímos oportuno eh, que la agenda cultural de todo el mes de septiembre, pues estuviese cargada de eventos, pues un poco para animar la calle, para que los santidereños supiesen que se estaba celebrando ese hermanamiento, etcétera, etcétera. Eh, ya han comentado ello, ya ha comentado en concreto Javier. ...una parte, digamos, de, de, de, de esos eventos culturales... ...que son las que se concretan, sobre todo el 23, el 24 y el 25... ...hemos hecho mucho hincapié en que, bueno, como nos van a visitar... ...calculamos que en torno a unos 300 arenenses... ...bueno, pues, eh, ponemos a Marta Álvarez... ...que es una conocida bailadora de San Pedro... Juan Alcántara... ...que será el 25 de septiembre... ...en el Paseo de las Palmeras... ...que es también eh, con su espectáculo Flamenquería... ...y bueno, como ha dicho él... ...un homenaje al Búho Arenal... ...pues con una música muy festiva, muy nuestra... ...y es un poco para enseñarle y para mostrarle... ...a toda esta gente que viene desde Ávila... ...pues que, que tipo de música, baile y tal... ...pues normalmente pueden disfrutar aquí... ...un poco como los que nos hicieron ellos allí... ¿no? ...que en fin estaba su grupo folclórico, etcétera... Eh, ...resumiendo un poco... Eh, del 1 al 15 de septiembre hemos empezado esta programación cultural con la 23 Semana Internacional de cine Fantástico de la Costa del Sol que ha tenido su sede en San Pedro de Alcántara hay una exposición, ha habido presentación de libros hoy en concreto a las 8 de la tarde tenemos un concierto en el Centro de Arte Escénica La Alcolera del grupo Malpaso Bandas Sonora originales se regalará un CD a, a los asistentes y, y la verdad que bueno está teniendo una excelente acogida es el segundo año que hacemos de sede y la verdad que estamos muy contentos eh, en fin, para ofrecer a todos los cinéfilos esa oportunidad de disfrutar con el cine fantástico ya se hizo también el día 2 y 3 de septiembre con creo un gran éxito el Jazz Fan Festival en el Paseo de Las Palmeras cinco grupos de jazz de primerísimo orden, algunos de ellos también locales otros internacionales, eh, Salimos muchísimo a la calle y bueno creo que es una oferta cultural que San Pedro siempre tiene que tener oferta variada, puede existir el flamenco como va a existir eh, ...en esos días, 23, 24, 25... ...pero bueno, también se ofrece pues el jazz... ...como se ofrece a la música clásica en otras ocasiones... ...el 17 de septiembre tenemos un doble evento cultural... ...por una parte el Salón de Magna... ...que se va a celebrar en la carpa de, ...en la carpa del recinto ferial... ...desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche... ...la última vez que se hizo creo que fue en el 2018... ...y desde entonces pues no, por distintos problemas... ...pero sobre todo por el, por el tema COVID no se ha vuelto a celebrar... ...es un acontecimiento que hace que venga muchísima gente... ...no solo de San Pedro, sino del entorno... ...hay fanáticos del manga... ...y es una forma también de, de atraer a la gente joven... ...a este tipo de eventos culturales... ...que muchas veces no llegan y tal... ...pero yo estoy convencido que como en otros años... ...pues seguro que se llenará la carpa... ...y que disfrutarán de, de los amantes del manga... ...de este género, hay de todo... ...hay exposiciones, hay zona de juego... ...zona de baile, etcétera... ...ese mismo día se celebra también Big Bang Rock... ...lo hacemos frente al Monumento a las Cañas... Eh, más de una docena de grupos locales musicales juveniles van a tocar al unísono temas clásicos del rock and roll. ¿Eh? Nunca se había hecho esta propuesta musical en San Pedro y estoy convencido, va a estar detrás Rafa Reyes, que es de la Academia Rock Factory, él está detrás un poco de este evento y estoy convencido que en fin eh, va a resultar algo excepcional. Y por último, el 24 de septiembre, ya ha leído Javier ...en fin, un poco todo lo que había el 23, 24, 25... ...pero el 24 de septiembre se celebra también... ...un evento cultural muy tradicional aquí... ...como es el San Pedro Rock... ¿eh? Eh, ...y estamos hablando de grupos locales... ...que como siempre nosotros tendemos a fomentar... A, ...a los grupos y a las bandas locales... ...pero este año hemos pegado un pequeño salto de calidad... ...y vamos a traer un par de bandas internacionales... ...entre ellas a The Godfather... ...que es un grupo de rock hiper conocido... nació a finales de los 80 con varios hits y tal... ...se ha hecho un esfuerzo por parte de, del área de cultura... ...por traerlos... Y, en fin, yo creo que la agenda cultural es una agenda que cubre todo el mes de septiembre y pretendemos pues, darle toda la importancia a ese hermanamiento pues, con estos eventos culturales. Y es complicado centrarlo todo en tres días, por eso se ha decidido que se haga también un poco durante todo este mes de septiembre y esperemos que la gente acuda, como hizo ya, por ejemplo, el Festival de Jazz Fan, y está a disposición de ello porque todos son espectáculos gratuitos y estamos convencidos de que la gente, pues, al final acudirá. Eso es todo. Que digo que es José Antonio, con respecto al, a San Pedro Rojo, que, si que si dentro de nuestros vecinos hermanos arenenses hay roqueros de distintas edades, pues que seamos capaces de decirles que se pone allí, como se dice nuevamente, a tomarse unas birritas y disfrutar del Seguro de, que alguno va. De, seguro, seguro. Seguro, seguro. ¿Eh? seguro. con, la, con la no, que tiene. Conociendo algunos concejales, seguro.